Me gusta que me mire sin mala intención Me gusta que me hable y me preste atención Me gusta que no diga lo que debo hacer Pero si me lo dice no sabré qué hacer Que no me hagas elegir entre ti y la fama O entre el dinero y tu cama En despertarme tu loca cada mañana No me hagas elegir, haré lo que venga en gana Sé que, sé que, sé que un día de estos Un día de estos a vernos pero no llega el momento Pero sé que un día de estos, solo, solo Deja que se ocupe el tiempo No me fío de un lo siento Recapacita un momento Pero sé que un día de estos Sé que un día de estos Sé que un día de estos Sé que un día de estos Sé que un día de estos ha llegado el momento uh -oh. Segundo día de estos, segundo día de estos, segundo día de estos segundo día de estos, segundo día, día de estos No ha llegado el momento uh -oh. Pero sé que Odio todos esos celos que tengo por tener Odio cuando me miras sin querer entender Ya no puedes saber lo que siento Que me he en banda para que pueda ver que no puede ser la misma que destrozó su vida Ahora puedes pensar lo que quieras Pero cuida esa manera Sé que, sé que, sé que un día de estos veremos a vernos Pero no ha llegado el momento Pero sé que un día de estos Solo, solo, solo deja que se ocupe el tiempo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 según día de estos, según día de estos, según día de estos, según día de estos, aún no ha llegado el momento, pero sé que.